Mi nombre es Milva Rodríguez Pastor, soy periodista, fui la esposa gestora social del de alcalde de Guamal, Robert Ramírez Blanco, desde el 2008 hasta el 2011 y por eso conozco y admiro el trabajo de Abril Fernández. Para mí fue una sorpresa maravillosa cuando desde el 2008 hasta el 2011 estuve aquí en Guamal, sur del Magdalena, descubriendo que las más importantes eh, características del carnaval de Barranquilla, mi tierra natal, estaban aquí, en el sur de este departamento y en el sur de Bolívar, porque los cañamilleros, la gente que hacía eh, verdadero eh, bagaje musical de nuestro carnaval, estaban aquí. Conocí a Aurelio Fernández porque en Guamal era muy reconocido, era muy apreciado. En ese entonces mi esposo como alcalde tuvo el honor y tuvo la delicadeza de hacerle un homenaje a cuatro de los más importantes músicos de su región y entre ellos estuvo Aurelio Fernández, a quien conozco, con quien estuve aquí en mi casa, a quien le tuvimos la oportunidad de entregar un galardón y a quien admiro y espero que el país le reconozca la importancia de su música. Emocionada recuerdo cuando empecé a escuchar Mañanitas de Diciembre tantas, tantos temas que no tengo el nombre de ellos, pero apenas los escucho, siento y sé que es Yello quien los interpreta. Aurelio Fernández en realidad es un gran eh, un personaje como persona, como hombre, como músico a quien le deben muchos cañamilleros, cañamilleros jóvenes de la región lo que saben. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de haber conocido y de conocer, porque está en vida, gracias a Dios, a Yeyo, nuestro gran Yeyo.